Hoy voy a jugar en este jueguito que es el último Metal que tengo hasta ahora y voy a comenzar con Ray. Después voy a hacer con más juegos, jugando más juegos como Metal Slug, pero ahora es daré de jugar esto bien. ¡Detente, perra! ¡Ay! Ay.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 Tíndate, perra. Tíndate. Rain tiene una babalti que se, que se hace como la combinación de turno que tiene a Rain, atrás atrás, los atrás y golpe alto. En este caso yo tengo la, la tecla de letra Z como golpe alto, así que El Matrix Bueno, el uh. Ah, quiero, quiero enseñarles una cosita que tiene Rain, que es esta patada que todos la hacen, pero... Rain tiene algo para en la patada, ¿eh? la patada es la patalía giratoria. perra! ¿Ven? ¿Ven? No sabemos por qué Rain hace esta batalla Bien, Rain no tiene fatality, pero bueno... Te a subir toda la torre, ¿eh? si es serio Obviamente ya se editar, así que, no más cosas. Bueno, este es el personaje más molesto de este juego. En Ultimate Mortal Kombat 3, ella es muy molesta, ya que tiene el, el ataque de ese verde, que traspasa y mientras corre, pues, es como el más molesto de todo. Y le dan el de victoria. bien, Ay bueno quería salir el flower pero no me salió ahora quítate perra dale ese es el problema es que bloquean los combos igual uno más este voy a poder Bien. es esto? esta la podéis arreglar un, un po poquito? así. y así gracias por este video si les gustó, le pueden dar me gusta suscribirse y comentar y